Un día más en el salón de la justicia social Superamigues, ahí viene Superman y se lo ve Muy alterado. de seguro que algo grave Ha pasado, Superamigues, el mundo Nos necesita, ha ocurrido Algo siniestro en Brasil Sí, el maldito Pipita Iguain erró un gol Solo frente al arco en aquella final Ya pasaron nueve años, hombre halcón Supéralo de una vez El tiempo es una construcción social, no tiene por qué Superar nada, si el hombre halcón Tiene una frustración tan grande en su vida Lo que debe hacer es resentirla y convertirla En una causa ideológica y política ¿Y Bastan estupideces de construcciones sociales, persona gestante maravilla. Y dinos, Superman, ¿qué es lo que ocurrió en Brasil? Manifestantes violentos tomaron por la fuerza el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué? ¿Y por qué tardaste tanto en decírnoslo? Porque la persona gestante maravilla estaba interrumpiendo con una estupidez colosal, como lo hacen todas las feministas todo el tiempo. Bueno, no hay tiempo que perder, debemos detener esta ola de violencia. Un momento, yo no veo cuál es el problema. ¿Qué? Que yo no veo cuál es el problema de que el pueblo brasileño se esté manifestando. Robin, ¿de verdad no ves el problema en una manifestación violenta y destructiva? No, Lula debería estar encarcelado. Él no es el legítimo presidente de Brasil. Yo sé muy bien que él ha hecho fraude. Robin, si crees que Lula hizo fraude y su presidencia no es legítima, apoyar una manifestación violenta no hará más que legitimarlo por completo y deslegitimar a la oposición, así como darle a Lula la excusa perfecta para perseguir condenar opositores y simpatizantes de Bolsonaro. Superman tiene razón, niño tonto. Así como repudiamos la violencia del golpe blando en Chile en 2019, tenemos el deber moral de repudiar esta escena dantesca también. No, ningún deber. Nosotros los libertarios apoyamos a Bolsonaro. Robin no puede ser libertario y apoyar la toma del poder por la fuerza, ni la violencia en general. Es absolutamente contradictorio. Además, el propio Bolsonaro se pronunció en contra de esta manifestación violenta. Eso es imposible. Yo vi a los asesores de Javier Milley apoyar la toma por la fuerza de las instituciones brasileñas. Robin, los asesores de Javier Milley confundieron a los Beatles con los mozos del Palacio de la Papa Frita y no saben cómo se escribe Hitler. Además, Javier Milley también repudió la violencia de los sucesos en Brasil. Así es, Robin. Superman y yo estamos en las antípodas ideológicas, pero aquí encontramos un punto de acuerdo. La violencia es el límite. ¿Sabes quién era violento, por cierto? Así es. Hitler Vaya, ya no se puede confiar en nadie Es increíble ver a la izquierda y a la derecha Reproducir exactamente el mismo discurso en defensa de la república Y no se te ocurre pensar ni por un segundo, niño tonto Que quizás el equivocado seas tú Pedazo de subnormal virgen criado en un balcón No, es obvio que todos están equivocados menos yo Ya basta de escuchar al pubertario ¿Podemos ponernos de acuerdo en qué hacer para defender las instituciones brasileñas? Yo tengo algunas ideas para poner a la violencia. Somos todo oídos, persona gestante maravilla. Primero debemos preguntarles a los brasileños cómo se autoperciben y, fundamentalmente, preguntarles también por sus pronombres, es decir, cómo quieren que nos refiramos a ellos. Eso es muy importante para terminar con la violencia machista, patriarcal y la masculinidad tóxica que son el motor de la violencia. Bien, ¿algo más? Sí, también deberíamos colocar banquetas de color rojo en cada plaza de Brasilia para concientizar. Sobre la violencia Deberíamos también censurar el contenido de los medios Que contenga violencia simbólica Y también instalar el lenguaje inclusivo En todas las escuelas del Brasil Para poner fin de una vez al machismo Que es lo que genera toda esta violencia Que estamos viendo Bien, ahora alguien que no sea un completo retrasado mental Yo tengo una idea Oh, Cyborg, cómo no se me ocurrió Preguntarte a ti antes que a nadie ¿Y por qué lo harías? Bueno, porque eres brasileño ¿Qué? ¿De dónde sacaste que yo soy brasileño? Bueno, no, porque eres de color Claramente eres brasileño No soy brasileño Estás asumiendo mi identidad basándote en un estereotipo Y eso realmente me ofende, Superman Bueno, mi amigo brasileño Cuéntanos tu idea <risa> Bien, mi idea para eliminar la violencia en Brasil es simple Me infiltro en la manifestación Me hago golpear por un policía blanco Y automáticamente convierto Esa manifestación violenta en una protesta De Black Lives Matter Lo cual suprimirá instantáneamente la violencia Incluso aún si causo más de destrozos y prendo fuego el mismísimo palacio presidencial. ¿Cómo rayos eliminaría eso la violencia, Cyborg? Porque no sería ya una manifestación de derecha, sino una de izquierda. Y cuando la protesta es de izquierda, la violencia no parece molestar a nadie. Es de hecho una gran idea, Cyborg, y debo decir que es increíble que hayas podido pensar con tanta claridad a pesar de que tu país está en claro peligro. No soy brasileño. Claro que sí, Cyborg, eres brasileño porque eres de color. Espacio cedido para el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. El INADI es un organismo nacional del Estado argentino que tiene como fin combatir la discriminación en todas sus formas. En este caso, le recordamos a la audiencia que asumir las raíces de alguien por su aspecto étnico es estigmatizante, discriminatorio y estereotipador. Además, recordemos siempre que para referirnos a una persona con la tez del color de cyborg, no debemos decir ne**o y mucho menos debemos esbozar epítetos como ne**o de Negro villero chorro, hijo de mil putas, Negro cartonero -o -o, roto indigente, solte puto y traga o negro mo la bien pero bien de tu madre. Tampoco es correcto lanzar epítetos como me hice un café tan negro que no tiene derechos, o mi humor es tan negro. Que va a la escuela nocturna. Para referirnos a una persona con el tono de pigmentación en la tez de cyborg, debemos decir persona de color, a pesar de que el negro no sea realmente un color, sino una percepción visual que pertenece al espectro de la escala de grises. Recordamos, para culminar este espacio, que tampoco es correcto reproducir injurias como trozo de mierda, traviolo de oro, jaja, me río de vos porque sos pobre, o pedazo de co. con morite. A menos claro que nos estemos refiriendo a personas de derecha Continuamos ahora sí con la programación habitual Bueno Cyborg, tu idea en comparación con la de la persona gestante en Maravilla Está a la altura de la fundación de Microsoft Pero no creo que resuelva la violencia realmente Solo la cambiaría de bando, por ende quisiera escuchar otra propuesta Patrañas, la idea de Cyborg es brillante Solo la repruebas porque es negro Recuerden, se dice de color Claro que no, la repruebo porque propone continuar la violencia Solo que con otro color político ¡Ja! Yo sabía que no te gustaba el color Linterna verde, esto no tiene nada que ver con que Cyborg sea negro. De color. ¡Claro que sí! ¿Sabes quién más odiaba a las personas de color? ¿Quién linterna abortó? A ver, dime quién. ¡Hitler! ¡Oh, no! Aquí vamos. ¿Acaso no sabías que Hitler en el periodo oscurantista hacía experimentos humanos con personas como Cyborg? Él junto al Papa de la Iglesia Católica, Donald Trump y su séquito de cardenales conformado por Mauricio Macri, Benito Mussolini, Francisco Franco, Luis Lacalle Pou, Augusto Pinochet, Patricia Bullrich, Jorge Rafael Videla, Nayib Bukele, George Bush, Ronald Reagan, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Julio Argentino Roca, Juan Manuel de Rosas, Juan Pablo II, y margaret thatcher no sabía eso ni yo ni nadie porque todo lo que acabas de decir es cronológicamente imposible Sí, eso es lo que hitler diría de seguro te paga para que tú lo digas hitler no puede pagarle a nadie porque lleva muerto casi 80 años ja, veo que lo conoces muy bien muy bien alguno tiene una idea que realmente pueda funcionar para combatir la violencia en brasil yo yo tengo una a ver aquaman si dices algo que no sea una completa idiotez como lo que propuso los subnormales de tus compañeros Te juro que tendrás toda mi atención Bien, ¿qué les parece si hacemos uso De los mecanismos institucionales Para instar al tribunal electoral A que tome en cuenta las denuncias por fraude Que se han hecho presentando las evidencias correspondientes Y así constatamos que el proceso electoral Haya sido válido y legítimo Vaya, eso es lo más fascista que he escuchado En toda mi vida ¿Cómo se te ocurre poner en tela de juicio la legitimidad De un presidente de izquierda? Eso solo podemos hacerlo cuando gobierna la derecha Y mientras los superamigas discutían ¿Qué medidas tomar para poner fin a la violencia en Brasil? Una guerra civil se desató en el país carioca Costándole la vida a millones de brasileños Entre las víctimas fatales se encuentran Xuxa, Caetano, Veloso y Ronaldinho